Hermanas y hermanos, estamos reunidos en torno al soldado de la revolución, el comandante eterno Che Guevara, que simboliza la lucha de los pueblos contra los imperios. Su rostro, su nombre, su testimonio, testimonio de vida y sus ideales siguen siendo banderas de lucha contra toda forma, de opresión, de explotación, de exclusión, así lo sentimos cuando levantamos nuestros puños y decimos con toda la fuerza, con nuestro aliento, patria o muerte, construyendo un mundo en el que aprime la unidad de los pueblos del mundo, la unidad de los movimientos sociales, la unidad de los trabajadores, trabajadoras del campo y de la ciudad, unidad y solidaridad en las luchas más apremiantes del planeta, entre ellas Malvinas para Argentina, la liberación de Palestina, la paz en Siria, la paz en Colombia, acabar con el bloqueo económico contra Cuba y la devolución de Guantánamo.